Vamos a plantearnos un problema, supongamos que necesitamos para un trabajo en el taller de diseño una fotografía de un sorsal que impresa a 300 puntos por pulgada, mida 5 pulgadas por 4 pulgadas. Nuestra pregunta sería ¿qué tamaño en píxeles debería tener el archivo que necesitamos para que se cumplan estas condiciones? Podemos partir de lo que ya sabemos, sabemos que la resolución se obtiene del cociente entre el tamaño en píxeles y el tamaño de impresión. Podemos partir entonces averiguando cuál sería el tamaño en píxeles en el sentido de las X. De aquí yo puedo despejar tamaño en píxeles en el sentido de las X y me va a dar igual a la resolución en el sentido de las X por el tamaño de impresión, es decir, este término que estaba aquí dividiendo pasó a estar multiplicando. De igual manera, en el sentido de las Y, estos datos, tamaño en píxeles en el sentido de las X y eh, tamaño de impresión son los que tengo acá arriba en el enunciado de mi problema. Si reemplazo los datos voy a tener 300 píxeles por 5 pulgadas y fíjense que aquí, este, voy a elegir la pluma, esta pulgadas se puede simplificar con pulgadas y entonces voy a multiplicar 300 píxeles por 5 y esto me da 1500 píxeles de igual manera aquí abajo simplifico pulgadas con pulgadas y 300 por 4 me da 1200 píxeles es decir que necesito un archivo con un tamaño en píxeles de 1500 por 1200 píxeles Muy bien, ahora vamos a continuar con nuestro ejercicio y vamos a buscar una imagen que cumpla con estas condiciones del archivo que necesitamos. Para eso vamos a ir a archivo, le vamos a dar a abrir y vamos a buscar en nuestra biblioteca, en la carpeta color y vamos a encontrar dos fotografías de zorzales. Fíjense, si me ubico acá arriba, el programa me da el dato del tamaño en píxeles que tiene, este tiene 1632 x 1224 píxeles, excede en algo los requerimientos que yo he calculado que necesito, el que sigue lo mismo, nos vamos a quedar con este segundo que se llama Sorsal Criollo y le vamos a dar a abrir, entonces ya sabemos que este archivo tiene un tamaño en píxeles de 1632 x 1224 píxeles y nosotros necesitamos 1500 por 1200 lo vamos a abrir y lo vamos a editar habrían eh, distintos caminos para llegar al resultado que nosotros necesitamos vamos a ejercitar para aprender a usar algunas herramientas del programa vamos a ejercitar un camino posible entonces vamos a venir a imagen y vamos a elegir acá una opción que hasta ahora no hemos usado que se llama escalar la imagen. Fíjense que aquí me está informando con qué resolución está configurado el archivo y cuál es el tamaño en píxeles. Entonces, eh, yo podría elegir directamente acá poner que escale a 1500, pero va a ocurrir que la altura me resulta insuficiente. Entonces voy a empezar escalando la altura. 1200 ¿sí? y arriba me quedó 1600 píxeles, muy bien, entonces voy a aceptar y le voy a dar escalar y ahora como tengo el alto que necesito pero de ancho estoy sobrada lo que voy a hacer es recortar esta imagen, para eso voy a volver acá a imagen y voy a elegir ahora la opción tamaño del lienzo muy bien, aquí en tamaño del lienzo, eh, me está informando entonces que el lienzo mide 1600 por 1200 píxeles. Aquí arriba yo puedo escribir lo que yo necesito, 1500. ¿Mm? Y fíjense qué pasó aquí, me está mostrando en una ventanita de dónde recortaría. Yo puedo mover esto para recortar de un lado o del otro o elegir centrar. Cuando esté como yo quiero, le puedo dar redimensionar. Y con esto estoy recortándole los bordes a la imagen. Muy bien. Ahora sí tengo un gráfico del tamaño en píxeles que yo necesito. Y ahora puedo venir a imagen y decirle tamaño de la impresión. Y ahora sí, si yo configuro acá en pulgadas... Y aquí configuro a la resolución que yo necesito, 300, voy a tener mi archivo de 5 por 4 pulgadas, tal cual lo necesito. Le voy a dar a aceptar y vamos a guardar este archivo como lo van a guardar en la carpeta de ustedes donde estén guardando los trabajos, porque este archivo nos lo van a tener que enviar. Entonces, aquí para guardar como, fíjense que el programa me está ofreciendo eh, guardar con la extensión XCF. Y la profesora se equivocó porque esta es la opción solamente para guardar con la extensión de GIMP. Eh, XCF es la extensión con que guarda los archivos de edición GIMP y no me va a servir, así es que debo darle cancelar. Voy a venir a archivo y le voy a decir exportar como. Y de este modo sí vamos a poder guardar en JPG, que es el archivo que ustedes nos van a tener que enviar. Voy a volver a elegir que voy a guardar en mi carpeta de trabajo. Y ahí lo voy a guardar como Sorsal Criollo, 1200, perdón 1500 por... 1200 que es el tamaño en píxeles es decir lo guardo con otro nombre ustedes le van a anteponer acá en vez de sorsar criollo el apellido de ustedes y el tamaño y le voy a dar exportar por ahora que no sabemos todavía nada de formato simplemente le vamos a dar exportar y con esto terminamos